Epa compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, hojilla, hojilla, ¿cómo que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Eh, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo.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 Yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y, y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Mauricio Ojeda, rindamos tributo a la memoria de aquel gran revolucionario, mártir de nuestro pueblo. Gran pensador que dio al traste con la dictadura de Pérez Jiménez. diputado, renunció a su curul al darse cuenta del engaño, de la, de la farsa del pacto de punto fijo. Y sí, en aquella, aquella carta, el 30 de junio de 1962, yéndose a la montaña. Cambió la diputación por la montaña. Vaya que ejemplo, ¿verdad? Vaya que ejemplo. Vaya que ejemplo. Fíjense lo que dice Fabricio en esa carta. Un fragmento. Leo. Prefiero cambiar la comodidad por las miasmas fétidas del campamento. Y los goces suavísimos de la familia por los azares de la guerra. Y el calor del hogar por el frío del bosque y el cieno del pantano. Y la vida muelle y segura por la vida nómada y perseguida y hambrienta. Y llagada y enferma y desnuda. Ese es un verdadero revolucionario. Preguntémoslo. Tú, mujer, tú, compañero, tú, compañera, tú, tú, cada quien, respóndase solo a usted mismo, a usted misma. ¿Es capaz usted hoy y ya de dejar todo esto y cambiar si es necesario? ¿Somos capaces? Pregúntenselo. Y solo ustedes tienen la respuesta en el fondo del alma. Porque la respuesta no es de la boca hacia afuera. La respuesta es del corazón, del alma. El que dude, revísese. Porque no sería un auténtico revolucionario. En una revolución verdadera, o se triunfa o se muere. Palabras del Che Guevara. O se triunfa o se muere. Luego dice, convoque pues, señor presidente, al suplente respectivo, porque yo he salido a cumplir el juramento. que hice ante ustedes de defender la Constitución y las leyes del país. Si muero, no importa. Otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo. Murió Fabricio, pero hubo quienes vinieron después. Humildemente me incluyo. Quienes vinimos después y tomamos el fusil que había que tomar y tomamos la bandera, esta bandera nuestra la bandera de la revolución de la revolución bolivariana hay un libro que escribió Fabricio que se llama Guerra del Pueblo muy bueno para todos nosotros digo yo para seguir abonando en el nuevo pensamiento militar y en todos ustedes muchachos de la fuerza armada y ustedes ciudadanos y ciudadanas en quienes descansa como responsabilidad suprema la defensa de este país, la defensa de nuestra patria, de nuestro territorio, de nuestras aguas. Un libro que enfoca la economía, la sociedad, la revolución, la defensa, el papel del pueblo, de los soldados. Pero esta frase, la que traje aquí, dice así: abandonar el camino reformista. Y tomar el revolucionario significa decidirse a luchar sin temor alguno, tener seguridad de la victoria y desafiar cual David al gigantesco poderío reaccionario, como lo han hecho todos los verdaderos revolucionarios de la historia. Fabricio Ojeda. Es que ya el pueblo, por iniciativa propia, está pidiéndonos a nosotros que les demos las armas y que los adiestremos militarmente. Y ahí precisamente en La Habana y en Oriente desfiló una milicia armada. Le vamos a poner el ejemplo nuestro. Cuando tuvimos que alzarnos y tuvimos que pelear, eh, la gran la totalidad de nuestros hombres no conocían el manejo de las armas de después. Y quizás en un momento sea necesario que una gran parte de esos ciudadanos tengan que tomar las armas, porque muchos hombres no van a apartarse de la lucha armada si se presenta el momento, y nosotros consideramos que es útil... ...que por lo menos sepan, por lo menos sepan el manejo de esas armas... ...nosotros no tenemos ningún temor de armar y de enseñar al pueblo el manejo de las armas... ...porque esta es una revolución, es un ejército identificado con el pueblo. Pasa fulgurante Camelos cien fuegos, alumbran su rostro cien fuegos de gloria... ...así escribió el indio naborí sobre el joven guerrillero... ...en los primeros días del triunfo de la revolución... Nació el 6 de febrero de 1932 en la barriada Banera de Lauton, en el seno de una familia humilde. Entonces, nadie vaticinó que aquel niño se convertiría en uno de los dirigentes más carismáticos y artífice, además, de la Revolución Cubana. Adolescencia marcada por el patriotismo, mediante muestras de coraje y rebeldía ante lo injusto, el amor por la historia y sus próceres, sentimientos nacidos de la honradez y buena educación cívica, inculcada en el lugar de pues su manifiesta solidaridad humana y la alegría de vivir. Expedicionario del Granma de valor excepcional en los combates librados en las cierra y en el llano, al que jamás las vicisitudes de la guerra pudieron opacar su preocupación por los compañeros de lucha ni su sentido del humor. Se ganó el corazón del Che, la confianza de la tropa, la de Fidel, por quien sentía un respeto y admiración icónica. Conquistó el amor de todo un pueblo que lo lloró desconsolado ante su fatídica pérdida física y lo recuerda por siempre. Su fe inquebrantable en el proyecto revolucionario que ayudó a construir se multiplica en los miles de cubanos que lo mantienen vivo en su memoria. Tan alto como el pico invencible del surquino es hoy y será siempre el apoyo de este pueblo cubano a la revolución que se hizo para este pueblo cubano. <risa> Y el que vive en la oscurana Con mucha luz Se encandila ¿Qué? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la Ojilla. Hoy tenemos dos Ayer, el seis ¿A qué fecha estamos hoy? ¿A qué fecha estamos hoy? Ah, siete, ayer Fíjate, los dos estaban cumpliendo... Natalicio el mismo día, 6 de febrero. Este, Fabricio Ojeda, que nació creo en el 29, si no me equivoco. Y Camilo Cienfuego, que nació en el 31, o en el 32, 1932. Uno cumpliendo 94 años. Otro cumpliendo 91. 91 años del nacimiento del héroe. ...de la Revolución Cubana, Camilo Cienfuegos... ...y... ...94 años, ¿no? 94 años de Fabricio Ojeda... ...héroe... ...de la Revolución Venezolana... ...hoy, hoy, ejemplo... ...de la Revolución Bolivariana... ...hoy ejemplo... e ...por ahí estuve viendo yo... ...un videito que salió. Y hay gente que... ...definitivamente... ...parecieran que el pueblo no tuviera memoria, ¿no? O sea, que el pueblo no, no recordara nada. ¿Eh? Videos que salen. ¿no? Y sobre todo cuando... ...a la persona que... ...de la que estoy hablando... ...este... ...le hizo tanto daño... ...le ha hecho tanto daño... ...a la revolución bolivariana... ...al país... ...al pueblo... ...no solamente a la revolución... ...no solamente a la revolución... ...sino al país, al pueblo... ...al pueblo venezolano... ...conspirando... ...desde hace muchísimo tiempo... ...conspirando... ...y... ...molesta saber... ...que sigue siendo el mismo pantallero de siempre. Un pantallero que es peligroso. Un pantallero que es un sinvergüenza. Y luego yo, bueno, tendré unos... ...otros comentarios... ...como este que estoy iniciando. ¿no? Primero, por el odio que despertaron ellos con sus campañitas, el odio que despertaron ellos siendo dueños, una empresa privada de alimentos, y el odio que despertaron en sectores de la burguesía nacional. Y segundo, que uno no es pendejo. Uno sabe que desde hace bastante tiempo, él está aspirando a ser un outsider como candidato ...a la presidencia. Cosa que no vas a lograr. Basta con recordar lo que tú has hecho. Porque ni siquiera eres dueño de esa empresa... De esa empresa es dueño de tu mamá. Y tú has jugado... ...duro... ...en contra... ...del pueblo venezolano. No es solamente en contra de la revolución... ...eso hay que decirlo... ...sino en contra... ...del pueblo... ...cuando... ...no solamente en tiempos de Chávez... ...no solamente en tiempos de Chávez... ...que se convirtió en enemigo... ...hablador de miseria... ...una vez los invitaron a todos los empresarios... ...Chávez los invitó a... ...al Palacio de Miraflores... ...y a él tú sabes... Haciendo, ...haciendo de héroe en el Palacio... ...cuando Chávez llamó a diálogo... ...fíjense bien, esta palabra diálogo... ...en la Revolución Bolivariana se ha hecho reiterada... ...diálogo que ellos no han querido asumir como una vía a la paz... ...no, siempre por detrás cuando han asumido diálogo... Es con la mirada en debilitar a la revolución, debilitar al gobierno bolivariano y tumbarlo. Chávez lo decía ayer, perdón, el, el sábado, un video que yo pasé aquí. En el, creo que era en Fuertetuna, en el teatro de Tiuna, Con toda la oficialidad, allí les dijo, recuerden. Si la oligarquía, si estas fuerzas golpistas toman el poder, no solamente se acabaría la revolución bolivariana, sino que nos costaría muchísimo retornar. Porque ellos tendrían de inmediato la posibilidad de ingresar aquí tropas norteamericanas. Escúchese bien, o por la pala por las buenas por parte de ellos. Por eso cuando yo los veo, que salen, y, y tú sabes, como Carlos Andrés Pérez, más o menos. Saludando al público. Ay, aquí estoy, mira. Estoy. A uno lo que le da es asco. Me disculpa. Yo soy. ...fiel creyente en el diálogo... ...pero hay gente que jamás... ...ha mostrado disposición al diálogo... ...luego le voy a leer un artículo que hizo Ciel... ...que me, me gustó... ...porque lo retrata... ...retrata esta oposición... ...la que firmó en México... ...que anda como loca ahora... ...buscando los realitos... ...mendigando los reales que ellos... ...escúchense bien... ...mendigando los reales que ellos mandaron a robar... ...pero ahí estuvo... ...creo que uno de los de la mesita de diálogo allá de, de ellos, de la mesita de ellos en, en, en México, estuvo en Portugal. Portugal nos tiene bloqueados mil millones de dólares. Entonces, bueno, a ver, si, si pueden. Y nosotros todavía estamos esperando, porque ellos allá firmaron, estamos esperando los 3.800 millones que prometieron devolverle ...porque eso fue un robo, devolverle a los venezolanos. Para proyectos que nosotros presentamos en esa mesa de diálogo. Este señor que ustedes van a ver ahorita... ...es un chulo sin vergüenza. Hay gente con la que el diálogo no es posible... Y menos cuando andan siempre por manpuesto, por detrás, buscando meternos la puñalada. Luego voy a hacer otro comentario. Vamos a ver los ruedas. un video que yo lo mencioné la semana pasada y lo voy a presentar en este momento. Sé que mi comandante Chávez, donde esté, lo va a entender, porque este espacio, este pedazo es de mi comandante Chávez, la primera parte del programa, siempre ha sido. si sí, todo el programa es de él, pero este de sus palabras, de su palabra. Pero aquí está como la derecha venezolana se prepara para vender a la patria. ...para seguir conspirando contra nosotros. Un señor empresario, de, que, de eso que cada vez que lo llaman dice ...no, yo no conspiro, yo soy un tipo trabajador, por favor, es así, ¿no? Por favor. Yo no puedo hacer, pues yo soy cargo, yo no tengo... No, no, este señor tiene su pelucón y es así, ¿eh? O sea, porque yo trabajo, yo tengo mis empresa, tengo no sé cuánto... ...pero vives conspirando, señor. Y hay que quitarte la careta ante el país y ante el mundo. Ese discurso de ser demócratas, trabajadores, no, se han llevado todos los, los, los dólares de esta patria, se lo han llevado son ellos, y se los quieren seguir llevando. Se lo quieren se va a seguir llevando, y creen que se comprometieron con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes van a escuchar esto y se van a indignar, la palabra no es indignar, es otra. Ustedes saben, pero nosotros nos indignamos aquí, reflexionamos... Y nos convencemos cada día más que el camino es la revolución socialista, bolivariana y chavista. Y no van a poder contra este pueblo, no van a poder. Yo lo voy a poner, si no se entiende lo explico, pero es que esto se explica demasiado solo. De verdad. ¿Lo tenemos listo? Dele. cuando Ricardo que estás arrecho conmigo que no te tengo tu afecto Ana no yo estoy en la guerra mi pana sabes no que lo quiero mucho no chico no, bueno, mira mira bueno entonces vamos vamos al grano mira no no, no todo, todo, todo tranquilo ahora pues mola tranquilo tranquilo perfecto ok. bueno entonces mira el asunto es muy sencillo eh, nosotros bueno yo sigo o sea preocupado en mil vainas pero con con mi corazoncito puesto en Venezuela y o sea, un buen grupo de estudiantes venezolanos este año también, pues bueno sin, sin yo, Rodrigo después de o sea, una historia bastante rotambolesca sí. y, eh, está yendo, está muy bien está muy integrado ya, todo eso va muy bien yo en mi centro uh -huh. tengo en este momento eh, cuatro venezolanos uh -huh. eh, de los que se de graduaron de ya aquí Miguel Ángel Santos eh, uh -huh los Barrios, Ramón Morales y Alfredo Guerra, que trabajaba con Oguchi. Uh -huh. y, y bueno, lo es que vemos la... aquí, sí, entonces eh, seguimos aquí, lo eh, tengo hiperocupado en mil páginas. Uh -huh. eh, he estado en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, el, el vicepresidente para el Ministerio Occidental es un, un amigo mío de, de hace veintipico de años, que conozco todavía, y tenemos muy buena relación. Él anda muy preocupado por el tema de Venezuela porque cree que en algún momento les va a tocar meterse, porque la situación va muy mal. ¿no? Entonces, él ha, él ha, yo tengo muy buenas conversaciones con él y con todo el fondo. Eh, me fui para allá, eh, yo le dije, mire, yo voy ahí, que me pido que vaya ahí a hablar de Venezuela. Yo mire, yo voy ahí, si tú quieres, hablo de Venezuela, pero a condición de que tengamos una reunión, en un petit comité para hablar acá son quitados ¿qué coño haríamos? Para, o sea, si tú recibes una llamada de... De, de Obama, o de o de Orlando, o de quien se va a decir. para nosotros es muy importante que ustedes se metan en Venezuela. Como, ¿de qué estaríamos hablando? ¿En qué contexto? Yo soy de la opinión de que, eh, o, o sea, no es posible pensar en una salida de Venezuela, este, pero sin sí, ayuda internacional sustancial. Uh -huh. La Venezuela necesita ayuda internacional sustancial. Y la forma como la, or, or, la comunidad internacional organiza la ayuda financiera internacional es a través del Fondo Monetario. Sí, sí, sí. Entonces, ahí una dice, entre 40 y 50 millones de dólares. Así es, esa es la cifra. <risa> entonces, tú te imaginarás, aquí estamos hablando entonces, o sea, esa cifra... Eh, eh, o sea es a game changer, ¿no? Porque eso no incluye, digamos que de pronto de pasar le sacamos seis mil o siete sea, millones de dólares al Banco Mundial, al B, a la CAF, etcétera. Entonces, eh, además que yo, bueno, pero nos van a tener que exigir un reprofiling de la deuda, que vamos a tener que, que esto lo llaman eh, eufemísticamente private sector involvement. Que, que es como decirte, nosotros no vamos a estar poniendo plata en Venezuela para que los acreedores de Venezuela co co cobren completo uh -huh. Uh -huh. o sea, nosotros ponemos plata en Venezuela para ayudar a Venezuela pero los otros acreedores se joden también claro claro y por el otro lado, no hay ninguna otra concentración de know-how y talento por eso cuando estoy contigo, o sea, a mí no me lo tienes que decir, porque yo lo tengo clarísimo, y siempre lo digo y lo predigo, que, que, que lo que tú tienes allá, comenzando por ti, por cierto, no solamente domina, sino que lo que me estás diciendo es el ABC de lo que nos va a tocar. Y... Total. Exacto, y, y, y entonces yo las quiero movilizar para esto ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, y, y, pues yo tengo un proyecto con Colombia tengo un proyecto con México, tengo un proyecto con Albania tengo un proyecto con Perú, tengo un proyecto con esto, y vaina etcétera y yo consigo el financiamiento y estos tipos entonces le sacan las cartas en el juego a Albania, a Colombia, a Perú, a México etcétera ¿Sí? y, y, y, y, y perfecto perfecto, ¿Sí? Entonces, eh, yo yo creo que en este momento, y, y, y creo que los plazos están más o menos bien, en este momento eh, eh, nosotros estamos eh, con el talento y la capacidad para hacer un plan de ajuste para Venezuela. Da indignación, ¿verdad? Como dos seres que dicen ser venezolanos. Están negociando con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con unos 50 mil millones, con otros puede llegar a 11, con la CAF, pero no le van a pagar a la gente, sino que ellos se van a quedar con su comisión. ¿Entiende uno ahí? ¿Entiende uno ahí? Inclusive meten al presidente Obama, en verdad el presidente Obama irá a llamar a ellos para preguntarle eso. ¿Qué significan esas, esos auxilios internacionales más allá de la plata? ¿Qué están planificando esa gente contra el pueblo de Venezuela? Hay que ser bien mal nacido. En verdad, para desde la comodidad de los millones que Dios tienen... ...sentarse a negociar la suerte de los venezolanos y la venezolana con el Fondo Monetario. Con quien ha demostrado que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Y que son capaces de acabar pueblos. Acordémonos aquí de las privatizaciones... ¿eh? que llegaron a privatizar todos, eso es lo que ellos proponen. Y además, el señor dueño de las empresas aquí le dice, no, tú eres el hombre, ¿vale? Tú tienes tus contactos allá, ayúdanos con ellos allá. ¿Qué es lo que tienen planteado para Venezuela? ¿Tendrán una respuesta a esto? La respuesta que ellos van a tener, ¿ustedes saben cuál va a ser? Nos grabaron, eso no se hace. O sea, inmorales, lo que no se hace es conspirar contra su propia patria contra su propia patria, y vean ustedes al lado de quien hablan, porque a mí me hicieron llegar esa grabación, a mí me la hicieron llegar, y yo dije la paso o no la paso, ustedes saben que aquí pasamos pocas grabaciones, pero esta valía la pena pasarla, valía la pena pasarla, porque aquí no está en juego, la suerte de los dineros de ese señor, no, aquí está en juego es la patria, a Lorenzo Mendoza le importa, le sabe a Casabe la patria, lo único que le interesa es su plata, Ricardo Haumann no tiene plata, no tiene patria, esos no tienen patria, en verdad. A nosotros sí, porque nosotros estamos aquí y aquí nos vamos a quedar y aquí vamos a triunfar y aquí lo vamos a ver a ellos retorciéndose en su rabia. Y no van a poder contra este pueblo. Miren, este señorito, vamos a comenzar primero por desde antes y a lo que pueda estar buscando ahorita. Y una duda que tengo, una duda que tengo. Este señorito le escondió los alimentos al pueblo venezolano. No solamente en tiempo de conspiración cuando Chávez, no fuertemente en tiempo del presidente Nicolás Maduro. Los alimentos. Amén. De las reunioncitas con Ricardo Hausman, con, con mucha gente. Eso, esto fue hace siete años, compas. Siete añitos. Eso lo pueden encontrar ustedes en las redes. No lo han podido desaparecer. ¿Eh? Ese vagabundo. Ese vagabundo. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Primero, porque a mí no... Yo no, yo no soy pasto de rumores. Jamás me ha gustado... No me gustan los rumores. Pero si es verdad, hay que corregirlo de inmediato, ¿no? Ojo. Primero que nada hay que decirle al señor Hausman, eh, perdón, al señor Lorenzo Mendoza, porque parece que no, le, no les gusta el nombre, sobre todo a los escualidos, no les gusta el nombre de Estadio Simón Bolívar. Ese estadio se llama Simón Bolívar. Ese estadio no se llama La Rinconada. Se llama Estadio Simón Bolívar. No se le puso el nombre por nada. Es el mejor estadio del país. Construido por el Estado venezolano. Eso en primer término. No es Estadio La Rinconada. Y yo les agradezco, por favor, a todos los tuiteros, camaradas... A, todo que, a todos aquellos que a todos aquellos que estamos en redes yo les agradezco por favor que agarren y corrijan cuando usted vea un escuálido mire yo vi una grabación ayer en donde aleguas pues aleguas tú veías uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho todos estos son escuálidos yo vi un debate ayer... ...que tanto hablar para no... Para, ...mejor dicho, tanto nada para llegar para no llegar a la, a la orilla. ¿Eh? ¿Y tú reconoces un escuálido? Lo reconoces a legua. A legua, ¿sabes? Hasta en la forma en que trata... ...sobre todo los escuálidos que tratan de... ...¿cómo se llama? De edulcorar los conceptos. Los conoce. Y, no, y, y les voy a decir algo... Y esto es una alerta al presidente de la República, Diosdado, a Todito, nos ven como brutos, como torpes, como, ¿cómo se llama? Como ministros, presidentes, vicepresidenta, este, camaradas del Pesuto bruto, que no tenemos por qué estar gobernando el país porque somos torpes según ellos. Eso sí, en la discusión que yo vi, ...no hablaron ni una vez de bloqueo. Ni una. Y lo peor de todo... ...es que era aparentemente... ...un foro... ...de chavismo. Igual pasa con estos pajaritos. Ahora hay cosas que yo quiero preguntar. Por ejemplo... A mí, yo vuelvo a repetir, yo no soy pasto de rumores, pero yo quiero preguntar algo. ¿Eso es cierto que en el estadio en Simón Bolívar, si es que venden, no lo sé, supongo, la única cerveza que venden es la Polar? Solamente estoy haciendo una pregunta. Porque si es así... ...entonces vamos acá en el mismo monopolio que tiene la Polar... ...que no permite que se venda otro tipo de cerveza... ...ni siquiera, y ojo, ni siquiera las mm, artesanales... ...que en este momento se están haciendo... ...y hay mucha gente que está... Que, ...mucho emprendedor que está haciendo artesanales... ...¿verdad? ¿había que preguntar? ¿Mm? ¿O las otras, las otras cervezas, pues? Si es que se está vendiendo cerveza dentro del estadio... Porque si vamos a volver al tipo de monopolio que él tenía en todos los estadios, desde Carabobo, el estadio regentado por la, por la Universidad Central, por Arocha, o por un grupo de administradores de la Central, que no permitía otro tipo de cerveza sino la Polar, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo digo, esa es una pregunta que yo hago. ...con un tipo que es golpista... ...que es golpista consumado... ...porque no es en una vez... ...son varias... ...son varias en donde lo, lo hemos agarrado... ...entonces la pregunta es esa... ...hay emprendedores que venden cerveza... ...están, están haciendo cerveza artesanal... ...que pueden pasar tranquilamente... ...de hecho que, que podrían ser... Este, ...incluso aprobadas... ...o sea, chequearles la calidad, ...hasta son cervezas... ...hasta de mejor, mejor, mejor preparación que una que tenga gorgojo, como la Polar. Claro, y en todo caso, si vamos a hablar de grandes empresas, Zulia, Regional, este, es que preguntase. Porque si este señor se presentó allí, como es él, que es puro marketing, pura mierda, y se presentó allí para que lo vieran, y que se está vendiendo su única cerveza polar, porque esa es la propaganda, el marketing es que Lorenzo Mendoza estuvo ahí. Coño, eso sí está malo. Y el chavista resiente esto, compa. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo tiene memoria. ¿Eh? Nosotros entendemos. Yo entiendo perfectamente el diálogo. Yo me hago responsable por, esto, por esto, estos comentarios. Yo entiendo perfectamente el diálogo. Pero hay gente que no. Miren. Me ponen mis, mis, mis lupas. Vean esto. Este es Lalí López, sociólogo aquí en la UCB. Yo a veces eh, difiero de... yo a veces he diferido de, su, de sus opiniones. Pero en esta tiene absolutamente toda la razón. En lo, lo único que difiero es al final. Pero me gustaría leer esto, pues, para que entendamos, pues. Para que entendamos el, el, el... ¿Cómo es que le llamábamos hoy, compadre? El laberinto de la oposición venezolana. Ese laberinto. Leo. La misma oposición venezolana que en 2019 nombró en la Asamblea Nacional a Juan Guaidó como presidente interino... ...y pidió abiertamente sanciones contra su propio país, emprende ahora... ...una gira por Europa para pedirle a sus administraciones... ...que respalden el diálogo con el gobierno. Nadie hace nada por nada, métanse eso en la cabeza. Dicho diálogo está congelado a la espera que varios bancos... ...algunos europeos, liberen reservas internacionales de Venezuela... ...calculadas en más de 3.000 millones, son 3.800, casi 4.000 millones de dólares... ...para cumplir con un compromiso rubricado... ...con el gobierno de México. Falta por agregar con la Federación Rusa de testigos... ...y con, la, con los Países Bajos, con Noruega. ¿Eh? Estas reservas <coughs> fueron retenidas desde Washington... ...desde que Washington arreció en 2019 las sanciones financieras extremas contra Venezuela. El problema ahora es que, a diferencia de la presidencial de 2018... La oposición sí quiere participar en el venidero evento electoral. Repito, nadie da nada por nada. Dice, pero para volver al camino institucional, después de fracasar en el insurreccional, debe cumplir su palabra empeñada en el llamado segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano. Firmado en Ciudad de México a finales de noviembre pasado. En el acuerdo establecido por ambos bandos, con la facil facilitación del Reino de Noruega y con Rusia y Holanda de acompañante, la oposición se comprometió a incidir en la descongelación de más de 3000 mil millones. para lo he repetido, son 3800 millones, está cercano a los 4000 Retenidos en Banco de Reino Unido, Portugal y Estados Unidos para que sean utilizados en cuestiones sociales y humanitarias por medio de la gestión de la Organización de Naciones Unidas. Un dinero que es el pueblo venezolano. Y sin embargo nosotros aceptamos, le llevamos proyectos para que las Naciones Unidas entregue ese dinero. ¿Eh? Lo apliquen los proyectos. Imagínate hasta dónde llegamos. Los reales nuestros. O es sea, como que si tú me quitaras los reales a mí, me los devolvieras a través de El Gordo para que me los entregue a mí. ...para que él me diga en qué yo los voy a gastar. Yo le presento un proyecto y él me va a pagar el proyecto. Están ustedes ¿eh? a dónde hemos llegado. Pero nada de ello ha sucedido. El gobierno ha reclamado, airadamente, con toda la puta razón... ...porque ellos firmaron un acuerdo. ¿eh? Pues se lo pone aquí, airadamente. No, airadamente no. Con toda razón. El incumplimiento... ...y la oposición, ante la posibilidad de no conseguir nuevos acuerdos políticos... ...y por ende, quedar fuera del cuadro electoral... ...ha emprendido una gira para sensibilizar a sus aliados... ...sobre la necesidad de reavivar las negociaciones en México... ...o lo que debería entenderse como agilizar el desbloqueo financiero. Mientras tanto, avanza el tiempo hacia el evento electoral... Y el oficialismo ha amenazado con adelantar la fecha, lo que agita la premura opositora de volver a la mesa de diálogo en México. De no convencer a los europeos sobre la autorización para transferir esos fondos a la ONU, que los administrará, los administrará en el uso de servicios públicos, salud y educación, la oposición difícilmente podrá recibir a cambio mayores condiciones de participación electoral. La gira, que ya cumple una semana, comenzó con una reunión el 30 de enero entre la comisión enviada por los principales partidos opositores y ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación del Reino de España, José Manuel Álvarez. Se supo que el coordinador de dicha comisión, Gerardo Blay, no estuvo presente en la misma y que los asistentes pidieron la mediación del gobierno español en las negociaciones. Freddy Guevara... ...golpista de, de Unisucio... ¿Mm? ...de Voluntad Popular... ...develó nuevamente la división opositora... ...él es uno de los miembros de la Mesa de México... De, lo, ...de los golpistas... ...yendo a contrapelo de los discursos de acercamiento... ...que los líderes opositores más moderados han mostrado... ...Guevara... ...que criticó la apertura de la Embajada de España... ...en Caracas... ...o sea ellos... ...vamos a hacer claro... ...tú firmas... ...mira, pa, pa, para mí ahí un momentico... ...tú firmas... ...un acuerdo en México... ...un, un, un compromiso... ...lo estás firmando con... ...fíjate bien Freddy... ...no seas ridículo y estúpido... ...estás firmando un acuerdo con, un, con el gobierno... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...y al mismo tiempo... ...se molesta... ...con el Reino de España... ...porque el Reino de España mandó a su embajador para acá. ¿Qué quiere decir eso? Que sigue sin reconocer, a pesar de haber firmado... ...sigue sin reconocer al, al, al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Vean, tremenda contradicción. Entonces tú le haces la pregunta de, de Perogrullo, Grullo, ¿verdad? Entonces, Freddy... ...Freddy Marihuanita... ...como le dice Diosdado... Ah, ...la pregunta es la siguiente... ¿Y para dónde va a mandar un embajador de España? ¿Para una embajada virtual de esas que están en Hernania? ¿Ven? ¿Eh? Seguimos. <coughs> Con esas declaraciones, como las de Guevara y su Partido Voluntad Popular, se busca... Ah, perdón, él dijo que... Eh, perdón, que criticó la apertura de la embajada de España en Caracas, aseveró. ve bien lo que dijo? No pueden seguir dando concesiones a Maduro sin nada a cambio. Hay disposición de los que firmaron allá para de verdad ir a una mesa de diálogo con honestidad. No, estos tipos no son honestos, estos tipos son golpistas. Por eso cuando yo veo al otro metido allá en el estadio, Simón Bolívar. ¿Eh? ...y lo veo saludando así como los presidentes... ...como los candidatos... ...¿verdad? ...o como los candidatos... pues, puede ser otro presidente de Narnia... ...como los candidatos... ...y al mismo tiempo haciéndole propaganda a su cerveza... ...da a rechera. ¿Mm? Dice... ...con declaraciones como las de Guevara... ...y su partido Voluntad Popular... ...se busca obstaculizar cualquier inicio de la liberación de los recursos retenidos y con ello el reinicio del diálogo. En cambio, en declaraciones anteriores, Blay ha tenido una actitud más reflexiva. Entonces, ¿quién manda en esa mesa? Al aceptar la... Bueno, manda a Estados Unidos. Los ¿No gringos. No, ¿Qué quiere que te diga? Al aceptar la necesidad de desbloquear al menos parte de esos recursos, parte reconociendo la necesidad de avanzar en el acuerdo y mantener abiertas las negociaciones. Mientras tanto, desde Venezuela, importantes líderes opositores, ya en carrera presidencial, hola Bernabé, a María Corina la apartaron, ¿verdad? Sí. Ajá. Han pedido el fin del bloqueo del país, con posiciones abiertamente distantes en su seno, la oposición evidencia una vez más su fractura interna de Europeo. ¿Está bien? El líder opositor Tomás Guanipa, otro golpista contra pelo, como le dicen a él, este, Pampero, ah, Pamperito, como vocero de la oposición informó sobre la reunión del viernes pasado con el canciller portugués Joao Gómez Craviño, a quien le pidió que no vean a Venezuela como un caso perdido. Esto más, Juanito. El mismo que le cayó a Coñazo esto de Agua y Dos. Ese. ¿Eh? No nos vean como un caso perdido. No, nosotros no estamos perdidos, ni somos un caso perdido. Tú estás equivocado, Pampero. Otras reuniones en Berlín y Bruselas no han conllevado pronunciamientos oficiales por parte de la Comisión. Nosotros en eso somos más, de, más, más, más decentes, ¿sabes? Nosotros cuando respondemos, respondemos una sola voz. Una. El gobierno de la revolución de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo venezolano. solo sí respondemos. Una. <coughs> Cumplida buena parte del itinerario y vista la frialdad... ¿Están siendo fríos con ustedes? Con que Europa los ha recibido en relación a los vagos ofrecimientos declarativos y protocolares... ...puede concluirse que la serie de encuentros va a cambiar muy poco el actual escenario de ruptura de las negociaciones. No hay, real, no, hay no, hay comer, no hay real, no hay papa. Ajá. Ustedes fueron los que prometieron 3.800 millones, porque tal, porque entonces solo vamos a entregar a uno para que hagan... Y nosotros presentamos los proyectos. Cuando nosotros firmamos, cuando nosotros firmamos, cuando, pues, porque al firmar Jorge, firmamos todo. Cuando nosotros firmamos, yo lo dije aquí. Y estos se están corriendo la ruga porque están preparando un peo para lo que Nicolás ya nos mandó a preparar. ¿Ven? ¿Eh? Sigo. En esto, Portugal es un país importante, ya que uno de sus bancos ha retenido más de mil millones de dólares de las reservas internacionales de Venezuela. Yo no le llamaría retener, yo le llamo robar. Sin embargo, Guanipa no mencionó nada al respecto al salir de la reunión. La oposición necesita que los líderes europeos muevan fichas para destrabar el juego en la mesa de negociación. Pero esto no parece haber pasado al menos durante la gira. Aquí yo en donde, o si él y yo, tenemos diferencias. Ya, ya les voy a explicar cuáles. Parece obvio que este tipo de decisiones gruesas deben esperar por la resolución de la oficina, eso es cierto, de control de activos extranjeros, la OFAC, que permita revertir sus sanciones solo así podrán fluir los recursos retenidos y también las negociaciones. Discúlpame, oficial, No solamente la OFAC. La OFAC es el mandadero. Es el gobierno norteamericano. Son los gringos. La OFAC es la herramienta ejecutora. Por todo esto, la gira europeo, eru, europea de enero de 2023 puede que haya sido un periplo perdido por parte de la oposición, que no consigue un cambio de actitud por parte de Washington lo suficientemente ágil para reabrir el escenario de la mesa de México. Es lo que yo digo. Te voy a explicar qué fue lo que pasó. Lo voy a explicar en criollito, ¿sabes? A ellos, porque siempre van corriendo la ruga, así trabajan los gringos. Siéntense otra a la mesa de diálogo. Ofrezcanle esto. Y van los golpistas a sentarse, muy seriecitos, porque si ya Gringolandia es experta rompiendo acuerdos, tratados, acuerdos, firmas, de todo. <coughs> Pasó con lo de Alemania... Cuando se reunificó Alemania, dijeron, no, no vamos a avanzar más allá, incluyendo a Alemania, no la metemos en la OTAN. ¿Y dónde están ahorita? Te mandaron a esto. Y le dieron no, ofrézcanle ahí, que sacaron por allá mil millones que tiene Portugal, porque no van a decir lo que tienen los americanos, ¿no? Pero dice por allá mil millones que tiene Portugal, tanto que tiene por allá el Banco de Londres, el Banco de Inglaterra, en oro. Ofrécele ahí 3.800 millones, no te preocupes. Y estos pendejos vienen con esa oferta. Y muy en el fondo, saben que no se las van a ceder. No les van a acompañar en el momento en que firmaran. Firmar. la pregunta de oro aquí, a toda esa banda de golpistas. ¿Cómo quedan ustedes? La pregunta. ¿Cómo? quedan ustedes. ¿Eh? Y en esa banda están gente como la que fue embajadora Ike de Narnia en Inglaterra, ofreciendo el Esequibo, nada más y nada menos, entregarle Esequibo, para llevársela bien con los ingleses. En un gobierno, en un, gobierno, en un posible gobierno de Narnia, ¿eh? entregarle este, la... No el oro. El oro y el esequivo. Que, que, que, que, pues, Entregáselo. Pues, con Contar que derrocaran al, al presidente Nicolás Maduro. Hasta ahí ha llegado la locura de ellos. Y entre esos golpistas... ...está el mismito que estaba hablando... ...con el que estaba en el estadio Simón Bolívar. Ricardo Hausman. Se celebró recientemente Auschwitz... ...y la batalla de Leningrado, de Stalingrado. En Auschwitz llegaron los rusos y le, liberaron prisioneros judíos que tenían ahí los estaban matando. Y en la batalla de Stalingrado es la que una de las batallas que decide la suerte de los alemanes. Pero vean ustedes esta, este videito. ...para que vean cómo tratan de cambiar la historia. Rueda. Vos me atiro. Ya te, ya te lo pido, el video 7... ...mientras hago este comentario. Miren, recuerden que hay algo que es verdad... ...y los Estados Unidos y los vencedores... ...los que en ese momento, después del acuerdo de Bretton Woods, toman el poder... Eran los que escribieron la historia. ¿Cuántas películas no han hecho? Todavía las siguen haciendo. <coughs> películas donde ellos quedan como los héroes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que los países, por ejemplo, en el caso de, de, de la Unión Soviética, todos los países de la Unión Soviética, en... Primero enfrentaron la censura por parte de los medios, los, los medios y, las, y, y Hollywood en Estados Unidos. Siempre se dijo que los malos y los, los rojos eran los demonios, los malos eran ellos. Mientras, hay películas muy buenas en, en, en, en Rusia, que ahora, en, en, la, en la época de la era soviética, que nunca la dejaron ver aquí. ¿Verdad? Nunca. Obviamente... Lo, ...la verdad... ...la verdad estaba siendo enterrada pues... ...por la mediática... Por, ...por toda la industria del cine... ...estuvo siempre enterrada... ...incluso... ...cuando la Unión Soviética se divide... ...¿verdad?... ...por una traición... ...todo el proceso de la caída de la Unión Soviética, lo transformaron en propaganda occidental para decir que se había acabado el mundo, el mundo socialista. Y comienza lo que se llama unos países, uniéndose a la, a la OTAN, uniéndose a la Unión Europea, o acercándose a, a, a, a Occidente, y comienza la primero la destrucción por parte de Yeltsin. Después de la traición de Gorbachev, la destrucción por parte de Yeltsin, que con, este, lleva el neoliberalismo más salvaje que pudo en contra del pueblo ruso. En contra del pueblo ruso. Y luego, a partir de... Igual estaba pasando con China. China, se, China hizo un proyecto a 50 años para recuperación económica, utilizando el capitalismo, sí. ...como herramienta, en, en las zonas económicas especiales. ¿Eh? Y Rusia emprendió una especie de simbiosis, ¿es que se le dice, gordo? Unión de varias cosas a la vez, tanto de los zariz, del zarismo, este, digamos rescatando alguna... alguna... Sí, sobre todo el heroísmo que hubo en la Unión en, en la Unión de República Socialista Soviética fue para ellos como un impulso, una reconstrucción. Ahí hay una simbiosis de varias, de varias ideologías y eso, eso nosotros, incluso la Iglesia Ortodoxa tomó, tomó mucha fuerza. Que por cierto, la Iglesia Ortodoxa la están tratando de exterminar en, en, en Ucrania, pero terrible, ya vamos a pasar ese video. Entonces la respuesta de Rusia, en el momento en que está tratando de surgir, es la de no hacer confrontación de verdades. ¿eh? O sea, vamos a confrontar con verdades. Vamos a hablar lo que es. ¿eh? Cómo pasó. Hasta que Rusia tuvo el poder suficiente como para, como para empezar a mostrar la verdad de la Unión Soviética. En el momento en que Yeltsin llega al poder, o que cae la Unión Soviética... ...y yo una vez presenté ese video... ...todos, todos, absolutamente todos los numeritos... ...educación, cultura, este, tecnología... ...todo eso estaba tan avanzado... ...que quien lo destruye justamente... ...es la entrega de Gorbachev... ...y la entrega definitiva a los clanes mafiosos... ...y todo que hizo ya Pero ahí no... Ha, ...la gente, yo, yo recuerdo que se habló... Gordo yo no sé si fue el 75, 80% de la caída... ...del poder adquisitivo del ruso, nada más en el primer año... ...con la implementación del, del neoliberal, neoliberalismo en Rusia. 80%. Caída. Un pueblo que tenía educación gratuita. Este, sí, tenía educación gratuita, salud gratuita. tenía Era una economía, lo que llaman economía... La, la, la economía cuando tú la, la, la, la preparas, la Ay, yo tenía un nombre, planificada. Una economía planificada. Todo eso lo destruyeron. Vendieron las empresas siderúrgicas, vendieron todo con el pretexto de que no tenían industria. De que esa industria estaba ya obsoleta, era, la, era el tema. ¿eh? Entonces, claro, los rusos tuvieron siempre su verdad, los, los, los países de la Unión Soviética tuvieron su verdad, y no pudieron. Pues. Mientras Y aparte de eso, el avance que estaba haciendo Estados Unidos, que había prometido no avanzar más allá de Alemania, ni, un, ni, un, ni una pulgada más. Está avanzando, y bueno, lo que un, un hombre como Putin, que es un hombre de, de lapsos, de, de lapsos largos, ...lo pensó... Putin, ...yo he visto a Putin a veces... ...hacer unas explicaciones... ...que son pertinentes... ...por ejemplo, él dice... ...¿por qué cae la Unión Soviética? ...porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas... ...estaba... ...fundamentada... ...en el partido... ...cada república tenía su... ...su partido... ...su secretario de partido... ...y cada república soviética tenía su propia constitución. El error, y eso lo dijo, lo dijo el mismísimo Stalin... ...el error, y lo, lo ratificó Putin, ¿y por qué se divide la Unión Soviética? El error fue no haber metido a toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas... ...en una constitución que lo uniera. Sino que en las constituciones de la Unión de Repúblicas so como, como, como colectivo, cada república declaraba que podía separarse cuando, cuando quisiera. Eso aparece. Putin lo explicó en una oportunidad. Eso no lo dicen. Hablaban de, de la URSS como el diablo rojo, ¿sabe? La unificación de la República Socialista Soviética. Pero no te decían lo débil. Que era, el, que era legalmente constituido, esa federación, esa, esa unión de repúblicas lo débil que era su unión, que la aprovecharon, los gringos lo sabían, lo sabía Gorbachó. ¿Eh? entonces con aquella cuestión de que vamos a modernizar el Estado, vamos a modernizar, se fueron directos, primero con la perestroika, la apertura, y después con Yeltsin, que fue terrible, pues. que fue terrible. Hasta que entró Putin y comienza un plan de recuperación que tiene a Rusia ahora como está. Repito, respetándole, hay mucha gente que agarra y dice, no, pero Rusia no es socialista, y Rusia, Rusia no es comunista. No, que aquí se respetan las formas de gobierno de cada país. Lo que sí es cierto es que Rusia tiene a Estados Unidos en este momento contra la pared, a Estados Unidos y a su caterva de vagabundos de la OTAN los tiene contra la pared. Eso es verdad. Y están buscando el peor a China por Indochina. Y yo no sé por qué tengo la impresión de que China prontico, prontico les va, les va a hacer frente. Si siguen con la provocadera. Es más, de hecho, ¿quieren que le diga algo? Para la Segunda Guerra Mundial, que eso no lo dicen, que Estados Unidos le pidió ayuda a, a, a, la, Unión Soviética, a la Unión Soviética para que se metiera en Japón. Sí, en Manchuria. ¿En Manchuria? Por Manchuria. Manchuria. Ajá le pidió permiso para meterse, o sea, perdón, le pidió el favor a la Unión Soviética para poder parar a Japón. Y cuando entra la Unión Soviética, que tiene prácticamente rendido al, al, a, a Japón, al imperio japonés, que los barrió, tiraron las dos bombas innecesariamente, nada más que para probar el poderío de Estados Unidos, la de Nagasaki y la de Hiroshima, la Hiroshima y Nagasaki, innecesario militarmente hablando, la tiraron por tirarla, ¿Eh? a pesar de, a pesar que hoy hoy actualmente, y esto es una cosa que da, da lástima, ¿ves? encontrarnos la ultim, el, el, en la última celebración, encontrarse a los americanos celebrando conjuntamente con los japoneses el aniversario de la bomba de Hiroshima la, la bomba de Nagasaki. O sea, es decir, el, el verdugo celebrando con el, con las víctimas. ¿Sí? y eso es lo que me tiene a mí preocupado, y por eso voy para este video. Yo pienso que en Europa se hizo un muy buen trabajo, en Europa y Estados Unidos, un muy buen trabajo de alienación de las masas y de los pueblos. No solamente un buen trabajo de alienación, sino también un muy buen trabajo de racismo no solamente contra los inmigrantes, la islamofobia, contra, el, contra el, el Islam, pero hay una cosa peor todavía, que es lo del tema de las colonias. Yo, después, yo les voy a pasar dos videos, pero yo quiero que ustedes vean esto. Estados Unidos y Europa involuciona cada vez más, y va hacia la barbarie, ¿eh? tienen unos gobernantes que están llevando... Arriados por Estados Unidos, están llevando a Europa a la ruina. Y los pueblos no reaccionan. Muy pocos están reaccionando. Hay, hay unas protestas que habían en Francia, quieren aumentar la edad, la edad para, la, para la jubilación, la del sistema de pensiones, lo está haciendo Macron, sin, sin Tony Son ya lo hizo, lo afirmó, sigue teniendo ahí protestas, hay protestas en Alemania, hay protestas en España, con relación a la, a la luz, el costo de la, de la factura... Eh, hay protestas en Estados Unidos diciendo que ellos no quieren, que, ellos no quieren estarle pagando ninguna bombas, ni, ni tanques, ni aviones a, a Ucrania, con, su, con, su, con sus impuestos. ¿Mm? Y este sigue haciendo guerras próximas, manda este por aquí, tira este por aquí, llévenle tantos tanques, llévenle tantos... El único ganador aquí es la industria armamentista. Mientras los pueblos, sectores pequeños son los que están protestando pero los pueblos siguen aceptando el hecho de que hay una izquierda una derecha, es decir, un diablo, y Estados Unidos, que es, la, que es lo más bello del mundo. Vamos a ver este video. Rueda. Ponme a tiro el video 9. Fíjense bien, mire. Yo recuerdo que yo vi un documental que hablaba sobre la expansión del Islam, ¿verdad?, que llegaron a estar ocho siglos, creo, en, en España, en el, en el sur de España. Ajá. al sur. sur, de España. Menos en el norte. Ocho siglos, más 800 años, ¿no? Estuvieron ahí metidos. Y en ese documental que, he dicho sea de paso, está hecho por la BBC, te decían que los árabes, del islam, ...llegaban y respetaron... ...todas las corrientes religiosas que encontraron... ...todas... ...o sea, llegaban a España... El, ...a los cristianos los respetaron... ...no hubo represalias contra ellos... ...solamente que ocuparon... ...como ejércitos invasores, ocuparon... ...el sur de España, por ejemplo... ...eso en ese caso... <coughs> El Islam también, estamos hablando de los, de los musulmanes. En el caso de Palestina, ellos convivieron con los primeros este, eh, judíos, con los primeros judíos que habían en ese territorio. Era territorio palestino y lo compartían con los judíos, con los sefarditas los ¿verdad?, Luego es que se inventan todo el, el, el cuentico, los akenazis, y se inventan todo el sionismo, pues lo que es el Estado sionista. Pero nunca hubo por parte del musulmán represalia contra ningún otro tipo de religión. Cosa que no sucedió cuando las cruzadas, en la Edad Media, donde se les consideraba a los musulmanes infieles y iban contra ellos, pero a matarlos, ¿sabes? Extra terminar, incluso obligarlo a jurar de su religión. En el caso de América, la conquista fue considerar que todo lo demás, en América y Norteamérica, <coughs> que la superchería o brujería tenía que ver con los ritos, tanto de los africanos que llevaron como esclavos a, a, a Estados Unidos, y a Latinoamérica, considera eso como brujería, sus ritos, su religión, la religión yoruba, la religión... Como los ritos indígenas, tanto americanos, allá con los gringos, que fueron firmando igualitos, trataditos, ¿eh? un tratado. Bueno, le vamos a dejar esta, esta tierrita aquí. Después agarraban, venían, lo ocupaban, hasta que los llevaron a tener en reservaciones. Estamos hablando de una corriente nazifascista, ¿verdad? Pues Rusia todos los años pone un lanza un un acuerdo para eliminar la ideología nazi, o sea, combatir la ideología nazi en Europa y en el mundo, en la ONU. Y sin embargo está hay un resurgir de yo le llamo eso una involución ...de sectores, sobre todo sectores que son... Eh, eh, eh, ...tú sabes que siempre decía Carlos Marx que lo económico determina al individuo, ¿no? Entonces muchas veces por la misma la misma pobreza causada por el capitalismo... ...y el y el, y, y el, el arrastre que, que ese neoliberalismo y, y ese capitalismo ha hecho en contra de África... ...hace que los migrantes vayan hacia el norte, hacia Europa... ...y Europa se vea amenazada a sus puestos de trabajo... Pues esto no es una cuestión, no es, no es ideológica. E ir en contra e ir creciendo ese, sen, ese sentimiento nazifascista que se entronizó en, en Ucrania. Están involucionando. Los que se creyeron reyes, los que, pues coño, estamos encontrándonos todavía con gobiernos que tienen a un vago como rey, los mencionamos. ¿Qué es Sí, España. Un emérito ladrón y el hijo ladrón. Y son íconos en una sociedad española que todavía está dividida en si van por una república o siguen con, el, con la monarquía democrática. Eso es por contar con ellos, ¿no? ¿Eh? Entonces te estás viendo que eh, Europa está involucionando. el caso de Estados Unidos igual... En Estados Unidos una involución tremenda. Los dos partidos ya están siendo rechazados por las grandes mayorías de latinos, de, de, de este, afrodescendientes. Hay un rechazo hacia el político. En Estados Unidos yo había una entrevista que hicieron hace poco. Ahora, cuando hablamos de las colonias, caso reciente, ahorita, ahorita, ahorita. Yo quiero que ustedes vean la opinión de los ciudadanos. La opinión para que ustedes vean cómo alienan, cómo te conducen, te naricean. Australia recientemente, con la muerte de la reina Elizabeth, porque siguen teniéndola como reina, ¿verdad? Claro que es meramente administrativo, es la que colocan en su moneda. Después de la muerte de Elizabeth, parece que a nadie le gusta todo lo, lo que es la, el, las colonias de... El Commonwealth, es que le llaman. La Commonwealth. La Commonwealth. Este, de, los, de los ingleses, parece que nadie quiere a Carlito. Y ya comenzaron los movimientos para liberarse aquí en, en el Caribe. Este, hay, hay varios países que tienen, tenían como figura en sus monedas a la reina Elizabeth, ¿verdad? Ahora quieren poner, por ejemplo, en el caso de, de, de Australia, quieren poner indígenas, aborígenes australianos. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento a sus raíces, a las raíces de los australianos. A pesar de haber sido conquistada por los ingleses y de seguir siendo gobernada por ingleses. O sea, por, por, por gente descendiente de ingleses. Lo que pasó en Sudáfrica, compa. 30 millones de, de afrodescendientes o de, de sudafricanos negros gobernados por una vainita así... ...de descendientes holandeses, ¿no? A, los africanier. ¿Eh? Una vainita así. ¿A punta de qué? A punta de plomo. Esa es la involución, y es lo que está pasando ahorita en Europa. Como hace Macron. Yo no tengo real para pagar esas pensiones porque los estoy gastando en otras cosas... ...como por ejemplo la guerra, entonces yo necesito tocar... ...lo que es la cuestión social, porque es la que ellos dicen que no es inversión... ...porque no te produce nada, que son las pensiones a los viejos. Caso de Estados Unidos, la señora Yeller, o algo así, Yellen, que, la que, la que es la encargada pues, de hacer las finanzas pues, de Estados Unidos, dijo... ...bueno, este, como, no, como no tenemos, como ya llegamos al techo de la deuda... ...nosotros vamos a, a tocar otras actividades, otros gastos. ¿Cuáles son los gastos? Rebajar, tome, Echar mano y rebajarle las pensiones a todo el personal de lo que llaman... ...del personal federal, pues, de lo que es el gobierno federal. Obrero, empleado del gobierno federal. Así es como actúa el capitalismo. Pero vamos a ver esto, porque es bien bueno, es con lo que estábamos hablando que es la involución y cómo queda enmarcado sobre todo en los sectores blancos, cómo queda eso de que no yo quiero yo no yo no quiero que pongan esos aborígenes, ¿qué te pasa? Yo quiero que pongan a Carlos. Vamos a ver rueda Gran Bretaña lloraba la muerte de Isabel II. Una serie de dominios, reinos y antiguas colonias alrededor del mundo debatían la lealtad al sucesor del trono, Carlos III, como su jefe de Estado. Algunos exigen indemnizaciones por el pasado de esclavitud. Otros han iniciado trámites para renunciar a la monarquía y convertirse en repúblicas. Este no es un acto de hostilidad o ninguna diferencia entre Antigua y Barbuda y la monarquía. Es el paso final a como dije antes, para completar ese círculo de la independencia y asegurar que seamos una nación verdaderamente soberana. Pienso que desde hace tiempo es una reliquia del pasado y la salida del Reino Unido del Brexit fue el inicio del final. Para ellos fue un gran error que los debilitó. Y pienso que ha hecho que la corona británica sea menos significativa y tenga un menor valor para estos países. Veremos muchos más países hacer lo que hizo Barbados y buscar su independencia. Pero reinos, dominios y colonias. Aunque suene como una historia de fantasía, se trata de uno de los episodios más crueles del imperialismo británico y que persisten en la actualidad. El imperio británico comenzó a expandirse en el siglo XVII, mediante el establecimiento de las 13 colonias de Norteamérica, África e India. La cúspide de su expansión se vivió a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando controlaba casi gran parte del territorio mundial. Una de las estrategias más útiles de su acelerado expansionismo se debió a la guerra y el esclavismo se convirtió en la base de su desarrollo económico. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial consolidó el debilitamiento del imperio. En 1960, la Organización de Naciones Unidas, ONU, Mediante la resolución 1514, declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, apoyó las condiciones hacia una verdadera independencia de las colonias, garantizando la autodeterminación y sus derechos humanos fundamentales. Durante el periodo de descolonización, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte perdió el 90% de sus territorios conquistados e inició un proceso de transformación de lo que se como colonias hacia lo que hoy en día es la commonwealth o mancomunidad de naciones su única salida para intentar mantener cierta relevancia internacional según analistas la mancomunidad de naciones se ha constituido como un tipo de protectorado asociado de 56 países de cuatro continentes donde muchos hasta la fecha mantienen un vínculo con la familia real relaciones de cooperación comercial, política y asistencial. Este protectorado la integran excolonias británicas en su mayoría. Por ello se explica que el crecimiento de esta organización fue que los países que la conformaran no tenían la necesidad de reconocer al monarca británico como su jefe de Estado, pese a que éste ocupa el cargo con fines públicos. En la actualidad, 14 antiguas colonias, conocidas desde 2002 como Territorios Británicos de Ultramar, le deben absoluta lealtad y obediencia al actual monarca británico Carlos III, a cambio de asistencia financiera. Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, son los países que integran los reinos de la mancomunidad de naciones en el Caribe. Países que se encuentran fuera del continente americano y del Reino Unido, cuyo jefe de estado es Carlos III, son Australia, Nueva Zelanda, Tuvalu, Isla Salomón y Papúa, Nueva Guinea. Pero estos territorios no son parte del Reino Unido. No, pueden tomar ningún tipo de decisión de manera independiente. Tampoco tienen representación dentro del Parlamento Británico. Y sobre todo, los gobernantes de sus países son elegidos por el monarca del Reino Unido. El nuevo monarca se enfrenta a las exigencias por resarcir las secuelas de la historia colonial. Disputas en territorios ocupados y demandas de un proceso de indemnización y perdón con las víctimas del imperio británico. El conflicto de las Malvinas, el proceso de transformación a república por parte de Barbados o las riquezas construidas a costa de la venta de esclavos son temas que opacan al rey Carlos III. Fíjate que ahí se está dando un debate bien interesante. ¿Ven? Debate interesante. Porque ahí también algo que está, está ocurriendo ahorita: Estados Unidos e Inglaterra están tratando de meter a Australia en la guerra del Indo-Pacífico por la Isla Salomón, creo que si no me equivoco. Que se enfrente con, con China. Para que vea. So, es una guerra proxy que se puede dar. Lo que, ahora el tema es si los australianos, australianos van a caer en esa trampa. ¿Eh? Porque hay otra cosa también. El, el verdadero poder que tiene Inglaterra en este momento... ...son los, para, los paraísos fiscales en esas naciones. Sobre todo para acá, para el Caribe. Paraísos fiscales, negocios offshore, desde la City de Londres. Ese es realmente su poder. Es todo el dinero que manejan. Que manejan en los paraísos fiscales, buscando, por eso el enriquecimiento, y cada día la brecha más entre ricos y pobres que se está dando en el mundo. O sea, el, el, el, la fuga de impuestos que deberían pagar los, los, los ricos y que a través de la City lo llevan a los paraísos fiscales para evitar lo, lo, lo, el pago de impuestos. Tanto es así que hace poco, yo puse un documental, creo, que Elon Musk le pagó en impuestos, el 3% pagó en impuestos, mientras que en África una vendedora bonera, ...paga el 40% de impuestos. Una bonera, Elon Musk paga el 3. Esas son las contradicciones... ...y por eso yo digo que está involucionando... ...Europa está involucionando. Que este el, el, el hecho de que el mismo Estados Unidos... ...lo haya llevado... ...y anda poniéndome el video número 6... ...a tiro el hecho de que Estados Unidos haya puesto a, a los europeos a no comprarle el gas más barato a Rusia, para vendérselos ellos al doble, o 40% más caro, ¿eh? te dice mucho el, quién es el que se está metiendo el dinero y quién está negociando. ¿Quién está negociando en esto? Luego voy a poner uno de... después. De, pero lo que pasa es que estoy tratando de hilar con lo que con lo que vamos viendo vamos a ver por ejemplo hay un nuevo tú sabes que hay unos países en Europa que no están aceptando Croacia es uno no quiero meténdome en... pues yo quiero seguirle comprando gas a Rusia pero tú perteneces a la OTAN verdad entonces no quiere y llanamente... y hay varios está Croacia hay varios países que están diciendo no ...no me da la gana... ...vamos a verlo... Prueba. ...y vamos a rematar el final... ...con violaciones a derechos humanos... ...se la pasan acusándonos a nosotros... de ...violadores de derechos humanos... ...el otro día andaban todos excitados allá en... ...en, en Miami porque supuestamente nos... ...iban a llevar a Nicolás para pa, pa, pa la corte penal... ...iban a llevar a Diosdado para la corte penal... ...y bueno, nos iban a llevar a todos nosotros para la corte penal... ...yo estoy diciendo... ...que van a terminar sancionando el estadio. No es, no, no es juego. No es juego. Si ahí pisa los Tigres de Detroit o Chicago o, o los Marlins, pisa ese estadio, el estadio Simón Bolívar... ...tenga por seguro que van a sancionar los equipos primero y después el estadio. Recuerden, ¿no? Yo no estoy equivocado. Ahora vamos a ver quiénes son los violadores de derechos humanos. Con ese video vamos a terminar, Rueda. Ya estamos terminando, pero hay que recordar algo. Por ejemplo, en Colombia, que hay ocho bases militares, <ríe> dicen que ocho, yo creo que más, militares gringas, ¿no? No sé qué era Petro. pero ahí tienen ocho bases gringas metidas. Por ejemplo, un soldado gringo viola a una, una muchacha colombiana y no puede ser juzgado por las autoridades colombianas. Donde hay bases norteamericanas es donde mayor número de violaciones hay. A las mujeres del sitio en donde está esa base. Mayor número de violaciones hay. Eso no solamente es una violación a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad. Y culmino con esto, y una de los mayores de las mayores violaciones de derechos humanos que, tiene, que ha hecho Estados Unidos, es desde la OFAC aplicarle bloqueo, en el caso de Cuba que lleva más de 60 años ya, bloqueo de medidas coercitivas unilaterales criminales a los pueblos. Esa es la mayor violación que tienen los Estados Unidos. ...la mayor violación de derechos humanos es un delito de lesa humanidad. El, el arrodillar por hambre a un pueblo, el tratar de arrodillarlo por hambre... ...el tratar de, de obligarlo a que cambie el sistema por hambre, por, por, por necesidades por necesidades básicas... Es, la mayor de, ...es el mayor de sus estigmas. Yo no estoy hablando en este momento, no estoy metiendo para nada lo que fue una enorme violación de derechos humanos, que es haber tirado dos bombas Nagasaki y Hiroshima, este, haberlas tirado sin ton y son y sin, sin, ningún, sin ninguna lógica militar, y no hablemos de la cantidad de muertos que han habido en invasiones, guerras perpetradas por, por Estados Unidos. En el caso de Panamá fueron más de 4.000. Eso <coughs> en el caso de Panamá. En Medio Oriente ya va casi por el millón y pico millón y pico. Entonces cuando tú ves, por ejemplo, en el caso de Ucrania, ves el otro día a Israel, diciendo Netanyahu, un violador de derechos humanos, un asesino de un Estado, un estado invasor sionista en Palestina, prometiendo, o sea, dice que está pensando... ...entregarle armas a, a Ucrania... ...entregarle armas a Zelensky... ...eso es más o menos, pues, repito... ...lo que lo dije al principio... ...como que si la víctima... ...en este caso el pueblo de Israel... ...no estoy hablando del, del... ...del estado sionista invasor... ...sino como que si tú pusieras al estado... ...al estado... ...a los judíos, al pueblo judío... ...a entregarle armas a su verdugo. ...veanlo de esa manera... ...estado nazifascista que estuvo involucrado en la muerte de millones de personas, la, este, la mayoría de todos judíos, judíos polacos, judíos, este, que estaban en, en el norte de Europa, y que haya un trato entre Israel y un Estado que se enorgullece de tener como héroe, héroe a Stephen Bandera, un tipo de trabajo para los nazis, un tipo que mató más de 150 mil, pues, o sea, ordenado por, el, por los grupos de, de bandera, este, mataron más de, más de 150 mil judíos. Bueno, hay que hacerle la pregunta a Netanyahu, a quien estás ayudando. ¿eh? Esas son las verdades que lleva Rusia al mundo y que Borrell dice que eso, que, que, que eso son mentiras. Borrell, un tonto del culo. Y, y yo, no, yo no quisiera hablar del, del caso de Solana, porque son par de personajes nefastos que ha tenido la OTAN. ¿Eh? Par de personajes nefastos. Bien, nos vemos el próximo sábado. Chao. Más de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista.